Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? ¿A qué, qué hora es allá, en Aruba? Eh, las 5 y 20. Bueno, acá son las 6 y 20, qué ganas de estar ahí, en el sol. <risa> sí. Bueno, vamos a, vamos, a, vamos a comenzar con, el tema de hoy tiene que ver con cómo dormir mejor, pero pudiendo entender un poco más cómo funciona una ley vital de supervivencia como es la de nuestro cuerpo energético que nos equilibra con el entorno permanentemente, pero sobre todo nos equilibra durante las noches. Por eso tiene que ver con el, con el sueño y con cómo poder eh, aprovechar esas noches para equilibrar nuestro día siguiente. Pero primero me gustaría escuchar cómo están durmiendo ustedes. Muy ¿Cómo es el sueño de ustedes? Eh, el mío es regular, mi hermana uh -huh. está durmiendo bien. Uh -huh. Me levanto descansada, que este es un sueño reparador. Qué bien. ¿Tuvieron algún momento así de épocas de estrés o alguna situación en la que no hayan podido dormir bien? Sí, sí. Sí. Uh -huh. ¿Y qué les pasaba en esa época, o sea, en ese, en ese tiempo en que querían dormir bien y, y tenían dificultades? Yo estaba separándome. Uh -huh. Y yo realmente no, no me pasa nunca. como nada especial. Uh -huh. Es que nunca duermes bien, sí. Yo no duermo muy bien. Ok. ¿Y tiene que ver con, con preocupaciones, con que estás pensando mucho antes de, de dormir en los problemas del día? No, y estoy derivando uh -huh. por la, antes de acostarme, pero me duermo y ya como a la una de la mañana me despierto, una, dos de la mañana me vuelvo a dormir por de a las cuatro. Pero okay. es lo, como lo cotidiano. Uh -huh. Uh -huh. O sea que tiene que ver que, que cuando decís derivar, tiene que ver con que le entregas a tu doble... Eh, ¿Cosas que te preocupan o eh, problemas que viste durante el día? Sí, claro. Eh, empiezo a hacer el repaso del día, y pero realmente me quedo dormida en el repaso. Ya me voy, me duermo y ya me despierto muy temprano. Uh -huh, uh -huh. Está bien. Eh, a veces hay gente que me dice que se despierta a las 5 de la mañana y que no puede dormir más. Yo... Ah. Vamos a introducir un poquito más a Claudia, no sé si ya te contó Clara eh, lo que tiene que ella de conocimientos acerca de la ley de desdoblamiento del tiempo y del doble cuántico. Sí, ella me ha comentado, lo que pasa es que yo creo que yo todavía no, no logro dilucidar bien lo del desdoblamiento del tiempo. Ok, entonces voy a hacer una breve introducción como para ponerte en tema y para todos los que estén en este momento escuchando también en vivo. Eh, cuando nosotros hablamos de estar desdoblados, estamos diciendo que estamos viviendo en diferentes velocidades de procesamiento de información, simultáneamente. Y somos observadores de esas velocidades, consciente e inconscientemente, entonces, yo puedo observar ahora algún pensamiento mío, ¿no? Esa es, un, es una velocidad de procesamiento de información, el proceso de pensar, ¿sí?, Ahora, también puedo observar de repente una emoción, ¿sí? Cuando me siento triste, por ejemplo. Entonces, esa, esa sensación o esa emoción es otra frecuencia de procesamiento de información. Y nosotros coexistimos a nivel mental, emocional y físico simultáneamente en distintas frecuencias, procesando información de distinta manera. Entonces, mientras estoy hablando, mi cuerpo físico está haciendo la digestión, ¿No? está respirando, está, yo estoy eh, teniendo un montón de procesos orgánicos de los cuales no soy consciente. Entonces a eso se le llama desdoblamiento. Y pero hay otros planos de procesar información que suceden cuando vamos a dormir. O sea, que ocurren simultáneamente en este momento, pero por sobre todo cuando vamos a dormir eh, sucede durante mayor periodo de tiempo, que se llama la fase de sueño REM. Entonces cuando vamos a dormir, eh, entramos en fase de sueño REM y en ese momento vamos a estar procesando inconscientemente un montón de imágenes que van a producirnos emociones, porque si estoy soñando que me está persiguiendo alguien probablemente me vaya a despertar excitado porque produjo una emoción, esa imagen, y yo no fui consciente de qué es lo que produjo ese estado, pero si me despierto sobre esa estado porque estaba soñando algo y esas imágenes y ese sueño me produjeron una reacción biológica. Entonces, hasta ahora nombramos cuatro cuatro niveles de procesamiento de información. Algunos son conscientes y otros no. Por ejemplo, si yo me doy cuenta que estoy pensando, en este momento estoy pensando lo que voy a decir, soy consciente de eso. Entonces mi percepción consciente es un nivel de entoblamiento. Y después hay otros, como el orgánico, que sucede solo. Ahora, si alguien me, me golpea y a mí me duele el cuerpo físico, ahí soy consciente de un plano que está percibiendo la realidad, que es mi cuerpo físico. Bueno, ¿qué ocurre? Hay otros niveles de procesamiento de información que son inconscientes, que son mucho más veloces y tienen otras funciones. Ahora no los vamos a mencionar, pero básicamente del que vamos a hablar hoy es el que ocurre cuando estamos durmiendo. Porque tiene que ver con el tema de hoy, que es cómo dormir mejor. Entonces, cuando vamos a dormir, lo que ocurre es que... Nuestro cuerpo físico intercambia información con el entorno. ¿Y cómo intercambia esa información? Intercambia datos, ¿sí? Que se transmiten por partículas onda, o por ondas de información, a través de lo que ocurre en el entorno y la partícula onda donde viaja esa información en mi cuerpo, entonces, a través del agua del cuerpo yo recibo, por ondas, así como yo recibo un sonido que tiene una frecuencia de información, o veo algo, o veo un color que tiene una frecuencia de información, también hay otra frecuencia de información que no percibo, de la, que intercambio cuando estoy durmiendo. ¿Y para qué? Es una función vital de supervivencia, es para poder equilibrarme. Entonces, para poder equilibrarme, yo necesito permanentemente que mi cuerpo energético o no físico, que es cuántico, cuántico es porque permanentemente tiene este, este estado potencial, ¿no?, de eh, permanentemente estar en un cambio y en un potencial... ¿no? De, de la partícula onda o partícula corpúsculo, que estamos hablando de un nivel cuántico, el que entiende física cuántica me va a entender, se puede averiguar más sobre esto. Pero nuestro cuerpo energético, que es cuántico permanentemente, intercambia información con el entorno. Y cuando vamos a dormir durante la fase de sueño REM, este intercambio es mayor. ¿Y para qué sirve? Para que el cuerpo, físico, el cuerpo energético me deje en el agua de mi cuerpo la información para yo sobrevivir al día siguiente. Por ejemplo, si tengo un problema, probablemente durante la noche yo vaya a estar teniendo mucha información de situaciones, de cómo resolver ese problema, ¿no? O eh, en el sueño me encuentro que aparecen situaciones imaginarias o situaciones eh, reales de mi vida y se mezclan todas en una especie de pasado y futuro y presente y fantasía y realidad, el cual yo ni manejo, porque es inconsciente, a veces me puedo acordar parte del sueño, ¿no? Pero ¿por qué no me lo acuerdo cuando me despierto? Porque cuando me despierto paso a otra frecuencia de procesamiento de información, o sea, cambio el dial de la radio. Y entonces yo ya no capto más esa frecuencia donde están sucediendo esas imágenes que, vir, que aparecen virtuales, pero tienen efecto de mi cuerpo, porque de repente si yo me despierto muy angustiada es porque probablemente algún sueño mío tuvo imágenes que produjeron un efecto de una emoción negativa en mi cuerpo. Entonces, la idea es que cuando entendemos que esta es una función vital de equilibrarnos todas las noches, nuestro cuerpo energético al cuerpo físico, ¿qué ocurre? para que nosotros nos equilibremos para el día siguiente, la clave sería irnos a dormir lo más tranquilos posible y lo más equilibrados posible, o sea, sin estrés, sin pensamientos que nos preocupen, sin emociones eh, que nos saquen de, del estado de, de, de, de estar tranquilos, ¿para qué? Porque nuestro doble justo va a ir en dirección, de eso último, sobre todo, de eso último que yo procesé de información antes de dormir. Como si yo empujara en esa dirección, un autito, lo empujo en esa dirección, lo mando para allá. Entonces, en esa dirección donde está puesta mi atención es donde va a ir mi doble, para buscar información para que me resuelvan todas esas preocupaciones, ya sea que yo las considero importantes o que mi inconsciente considere importante. ¿A qué me refiero con mi inconsciente? Por ejemplo, si para mi cuerpo físico eh, es muy importante, eh, por ejemplo, estar en, en un buen trabajo, y yo de repente no tengo un buen trabajo, por ahí para mi inconsciente esa situación es una situación de, de mucha preocupación, porque traduce que el no tener trabajo no me va a permitir a mí tener el, la energía suficiente o el dinero suficiente para poder hacerme de los alimentos para poder sobrevivir. Entonces, y para mi inconsciente, eh, por los valores culturales, por lo que me dijo mi familia, por mis creencias, por mis programas de supervivencia que están grabados en mi cerebro, y en el cerebro de toda la humanidad, porque eso es... Algo que viene con la biología cuando nacemos, me va a traer respuestas orgánicas en base a esas creencias y esas preocupaciones. ¿Se va entendiendo? Sí, sí. Claudia? Sí, perfecto, sí, perfecto. Gracias. Bueno, eh, hasta acá es como una introducción muy básica. ¿Quieren preguntar algo? ¿Compartir alguna experiencia? No, te estamos escuchando felices. Uh -huh. les, les, de esto que yo les cuento, ¿tienen algo para compartir, que reconozcan que les sucede cuando cuando están cuando van a dormir? Mm, no, pues yo lo tengo súper claro. No, a mí es que lo que llamo a son miedos que tengo en mi inconsciente, pienso yo, Sí, sí, es así. Sí, las pesadillas tienen mucho que ver con, con nuestro pasado real o imaginario, o que está ahí grabado como una especie de reacción de, de, de supervivencia. Eh, que, puede, que puede tener que ver con nuestro pasado real o con algo que viene guardado ahí en nuestra memoria, que no sabemos bien qué es. Por ejemplo, si tuvimos parientes que vivieron en una guerra, ¿no? O en el campo de concentración, como es el caso del abuelo de mis hijos, por ejemplo, que estuvo muchos años en un campo de concentración, o sea, como niño, ¿no? Porque estaban en las colonias eh, indonesas, en, en las colonias indonesas, entonces, claro, eh, su preocupación primordial le quedó como casi automatizado este, esta preocupación por comer bien, ¿no? Porque en esa época no, no podían comer bien. Entonces, cualquier, cualquier cosa que, que pueda amenazar este, el tema de la buena alimentación o, eh, o, el, o haya alguna, cualquier cosa que se relacione con quedarse sin alimentos, eh, puede tener una reacción. En forma de pesadilla ¿sí? o, o cierta ansiedad entonces eh, la amenaza de quedarse sin trabajo o bueno en el caso de argentinos por ejemplo de un día para el otro nos quedó atrapado el dinero por una ley eh, que no nos permitía eh, hacernos de nuestros ahorros entonces eh, bueno mucha gente de esa época se enfermó porque eh, no es que realmente se quedaron sin comida o realmente entraron en la situación de vida o muerte, pero para el inconsciente la realidad y la ficción hay una línea muy finita. Cuando yo voy a dormir, toda mi, mi reacción de supervivencia va a ser buscar todas las posibilidades que yo tenga para salir de esa situación. me levanto la mañana y digo, voy a llamar a un pariente que me va a ayudar económicamente. ¿no? ¿Por qué? Porque me vino a la cabeza esa respuesta pero por lo que procesé a la noche, ¿sí? Entonces, el tema está que cuando conocemos que nuestro doble nos trae respuestas de supervivencia, de supervivencia que puede ser, por ejemplo, eh, en el plano físico-biológico, una respuesta va a tener que ver con todo lo que sea lo básico para vivir el día a día, cualquier cosa que amenace eh, mi respiración, eh, mi alimento, eh, la reproducción, todo lo que sea muy, muy, muy básico. No ¿En una pregunta? Sí, sí pregunta. Eh, yo te quiero hacer una pregunta. Solamente es cuando uno ha dormido, porque yo he experimentado, es que cuando yo me levanto, normalmente por ahí a eso de las 4 de la mañana, es cuando encuentro las soluciones. Uh -huh. sí. Qué bien. Pero estoy despierta. Claro. Cuando tú estás durmiendo empiezan a procesarse este, estas respuestas y de repente si te despiertas las puedes recordar porque si el sueño sigue evolucionando hacia otro lugar y no te despiertas en ese momento probablemente te despiertes y no puedas. Eh, llevar a tu frecuencia consciente esa información de lo que ocurrió durante el sueño. Vieron que, eh, estudié en programación neurolingüística, que lo que no está puesto en el, lenguaje, en el lenguaje que utilizamos para comunicarnos de alguna manera algún tipo de lenguaje, sea gestual o palabras, eh, tiende a, a, a olvidarse. Si yo tengo un sueño y no lo cuento, probablemente me olvide del sueño. Si yo lo traduzco a palabras, ese proceso de traducirlo hace que me entre en otro sector del cerebro que tiene una memoria más a largo plazo. Si no me queda en una memoria a corto plazo y en la memoria consciente se me olvida, tiene que ver con el hipocampo. Entonces, si yo me despierto en el medio de un sueño porque me está apareciendo la solución, es, es, mi, es mi solución biológica para poder traer de esa frecuencia que es totalmente distinta a la frecuencia consciente y poder recordarlo conscientemente. Por ejemplo, eh, había, yo varias veces contesto de la velocidad, ¿no? la diferencia de velocidad. Es como si una radio estuviera en 105.1 y la otra en 107.3. Bueno, el, el, el, el consciente procesa 40.000 bits, por segundo y el inconsciente 400 mil millones de bits por segundo entonces cómo hago yo para traer de esa de esa alta velocidad captar algo si yo estoy en un tren que va muy muy muy rápido y miro por la ventanilla no, no puedo ver lo que pasa afuera o si estuviera en un avión por ejemplo no y pudiera ver lo que o sea si yo tengo algo muy cerca y voy muy rápido no lo veo no veo colores nada más ¿Por qué? Porque pasa muy rápido la información, entonces mi cerebro consciente, mi mente consciente, es tan lenta, es tan lenta, que no puede captar de, del inconsciente esa información, salvo que la traiga en forma como de, traigo una imagen, es como traer un hilito y poder hablar desde ese hilito que tiré del sueño, y lo traigo al presente. O por ejemplo, eh, inmediatamente, mientras estoy un poco dormido un poco despierta, se lo cuento a alguien que está al lado, y el otro día la persona me va a decir, ¿te acordás que me contaste un sueño? Y yo voy a decir, no me acuerdo de qué trataba, pero si me lo cuenta, es como, a, ahí me, me aparece, ¿no? Ahí lo puedo recuperar. Entonces, eh, el, el, el sueño es como el estado, en, en, en digamos, los sueños que aparecen en el estado en el que estoy eh, procesando información durante la noche, tiene que ver con eh, todo tipo de, de búsquedas que tiene nuestro doble energético, ¿no? de toda la información que le dejamos, de lo que hicimos durante el día, ¿no? es como si fuera que está escaneando la información, y después va a quedar grabada todas las respuestas que nos ayuden para sobrevivir al día siguiente en base a esa re, eh, información que escaneó. Y esto es un proceso vital, lo tienen todos los organismos vivos, todos los animales eh, eh, sueñan también, ¿no? Algunos más, algunos menos, entonces, definitiva, dormir bien ayuda a equilibrarnos al día siguiente, y si dormimos bien durante largos periodos de tiempo, nuestro cuerpo se va a ir equilibrando, va estando cada vez más saludable, ¿no? Y en mayor equilibrio, por eso es tan importante dormir bien. Te tengo una pregunta. Eh, sí. Yo que me despierto, pues yo me imagino que de 10 a 1 tengo el sueño REM, ¿cierto? Y si me vuelvo a dormir, por decir algo a las 3 de la mañana. 110 minutos después de, de, de empezar a dormir, empiezan las fases de sueño REM y hay varias fases, hay varias eh, etapas durante la noche, en donde se acelera el intercambio de información entre ambos hemisferios, porque fíjense que lo que está sucediendo es que se está equilibrando un hemisferio y otro en el intercambio ese de esa información, ¿no? Ahora, cuando me, cuando me despierto por decir a la una, debo también volver a empezar a derivar otra vez. Eh, a ver, vamos a, a, a explicar un poquito qué es derivar para los que no están en tema. Eh, derivar sería eh, dejar a disposición de mi doble cuántico, todo esto que estoy observando, por ejemplo, la pesadilla, o una preocupación, o los miedos, ¿no? Dejarlos como, esto como entregárselos a mi cuerpo energético, ¿no? Para que resuelva, y, y yo en mi mente, eh, frecuencia mental, que es mucho más lenta, tener una actitud de, voy a confiar en que mi doble lo va a resolver, entonces yo suelto mis preocupaciones, suelto mis problemas y probablemente va a ser muchísimo más fácil dormirme. Porque el motivo por el cual no me puedo dormir muchas veces es porque mi frecuencia plano 3 o plano mental no termina de solucionar algún problema. Entonces no me duermo porque creo que tengo que seguir trabajando mentalmente para solucionarlo. Y es lo peor que puedo hacer. Porque en realidad y que tiene muchas más posibilidades, porque recorre muchísimo más rápido toda la información que tengo grabada en mi consciente y todo lo que vive en el día, es mi Ay, cuerpo energético, entonces ¿por qué no dejarse a él? Ahora, este cuerpo energético también trabaja durante el día todo lo que trabaja en el fragmento 25 de cada segundo en el fragmento 25 de cada segundo, es cuando sucede ese, ese intercambio durante el día sí. pero no en la medida que sucede durante la noche, es es necesario para vivir si no si no tenemos esos intercambios, nos informamos. Los tenemos queramos o no. Eh, ahora sí. eh, lo, que, lo que es muy importante es hacia dónde va nuestro doble energético, cuerpo cuántico, a buscar información. Y este sí. es el punto clave. Y esto es lo nuevo que agrega la ley de, de la perspectiva universal del desdoblamiento. Eh, como existen planos más velozes de existencia, más allá de nuestro doble que trabaja a nivel de los planos de, tra de traernos respuestas para sobrevivir, existen otros planos de conciencia ¿sí? a los que yo le puedo pedir a mi doble que vaya a buscar ahí un mayor equilibrio, una mayor información, porque procesa más rápido aún, y están más... Eh, no, en esos planos ya no estamos hablando de supervivencia si, si yo ah, le digo a mi doble energético, ¿no? antes de dormir que es mi soy otro yo en otro espacio-tiempo no es algo fuera de mí, soy yo misma solo que proceso información más veloz a nivel inconsciente, entonces yo me entrego a mi otro procesador, digamos, si yo fuera Intel Duo le estaría entregando al, al, al dúo, ¿sí? Le estaría entregando un problema, una preocupación, algo, una pregunta existencial. Pero le digo, por favor, ¿no? Eh, acuérdense de esto, eh, me digo, o le digo a mi, a mi dúo, que alinee, que se alinee con el origen de la existencia, en donde va a ser, el, el, digamos, donde van a estar universalmente, todo, todo, todo, de dónde viene todo, y todo lo que existe y lo que no existe, porque si yo digo, bueno, ¿de dónde viene mi cuerpo energético? ¿No? O ¿de dónde venimos nosotros? De un origen. Entonces, para que el doble no vaya a buscar respuestas de supervivencia, lo ideal es entregarle nuestros problemas, pero siempre tener como referencia o tener en cuenta que venimos de un origen, un origen que no es físico, ¿no? El origen de todas las cosas. Entonces, simplemente con tener eso en cuenta antes de dormir mi doble, no va a ir en dirección a los programas de supervivencia, va a ir a buscar respuestas en el origen de todas las cosas. Va a buscar respuestas muchísimo más universales, porque en esos planos de existencia hay muchísimo más información, más contexto. Más allá de los planos de supervivencia. Voy a mostrarles un, a ver, y, y voy a compartir pantalla con un gráfico para que ustedes puedan ver los planos de existencia. A, a ver, aquí tenemos el plano físico-biológico, es el plano de sí, frecuencia sí, sí. más lenta, de intercambio de información. Luego tenemos el emocional, el mental que procesa información más veloz, y aquí, en el cuarto plano, tendríamos nuestro cuerpo energético con nuestro corte. ¿Sí? Entonces, el intercambio de información entre mi plano 4, todas las noches, y mi plano físico-biológico. Entonces, escanea el plano 4, escanea el plano físico-biológico, y ve todo lo que vivo durante el día y me busca respuestas para equilibrarme, por ejemplo, si yo tengo miedo a algo, por ejemplo, no sé, tengo miedo a separarme de, de mi marido, o, o miedo a que le haya pasado algo a mi hijo, entonces a la noche, las respuestas que me traiga durante el sueño van a tener que ver con, por ejemplo, levantarme al día siguiente con una idea o con algo que pueda hacer al respecto. O de repente yo, o oh, casualidad, me encuentro con una persona que me trae una solución a ese problema que, tuve, que estuve soñando la noche anterior, que por ahí no fui muy consciente de que lo soñé. Pero si yo estoy atenta y entrego o derivo a mi doble y me referencio al origen de todas las cosas, en este caso lo que, lo que nos dice la ley de doblamiento que son cifras, El plano del origen sería el plano 7, ¿no? Entonces el plano 7 sería, como dice ahora Stephen Hawking, el agujero negro, el Big Bang, de donde vienen todas las cosas, ¿sí? Vienen de la nada. Es difícil de, de poder eh, integrar esa idea de que venimos de la nada, pero... Según dice la ciencia o descubre de el astrofísico Garnier con la ley de desdoblamiento del tiempo, del agujero negro se genera energía infinita y esa energía se va configurando en información, con la información, se va estructurando y va bajando su frecuencia y ahí aparece el desdoblamiento, sería como la división de la percepción del tiempo. ¿Las para llegar al plano más lento que somos nosotros. Bueno, no importa si parece complejo de entender, porque esto va descantando de a poco. Y cuando a uno le resuenan estos temas, eh, uno va eh, a saber naturalmente a dónde ir a buscar la información para seguir evolucionando y entendiendo un poquito más. De esto, ¿no? eh, así que bueno, la idea es, antes de ir a dormir, entregarla a nuestro doble y reconocer el origen de la Va a ser que nuestro dolor esté y las respuestas que nos traiga vayan a ser de mayor equilibrio, porque si no, es como que va a traer respuestas del pasado. Por si esta es la apertura del tiempo, ¿no? si tengo aquí el origen y se abren pasado y futuro, el pasado aquí lo podemos simbolizar a la izquierda, el futuro lo podemos simbolizar a la derecha. En el centro, justamente no hay ni pasado ni futuro, estoy en un perfecto equilibrio, estoy en el ahora. Y en el ahora, en el presente, sin emociones, sin pensamientos, sin preocupaciones, le entrego a mi doble eh, mi día, siempre referenciándome en, Ay, o recordando este doble origen. ¿Qué hace... pasó alguna vez que era dormir? No hay forma de dormir, porque esto que yo les conté es increíble como ayuda a dormir. O sea. Eh, cuando yo le entrego todas mis preocupaciones es como si soltara mi procesador y lo apagara al plano mental, ¿sí? Es un poco eso lo que pasa. Entonces, eso es un poco soltar antes de dormir o entregarle a mi doble es dejar de, de, de estar eh, con mi observador o mi atención puesta en, en, ese, en ese proceso de pensar. Por eso es más fácil dormir cuando suelto todo y dejo de preocuparme y no trato de resolver nada. Entendiendo que, que siempre va a tener más, mucho más velocidad mi doble cuántico, ¿para qué me voy a molestar y perder mi tiempo? Mejor me duermo. Solo que le tengo que comunicar a mi doble que por favor no me traiga respuesta de su porque no estoy en una situación de vida o muerte. Vale. Pero mi entusiasmo suele actuar desde ese, desde ese parámetro. Entonces tengo que como que salir desde de ahí, ¿no? Desde ese, de ese lugar. Mali. Sí. Te pregunta a mi hermana que si antes de de, de... de entregarle el doble no hay que hacer algún tipo de ejercicio de respiración como para sincronizarse. Bien. Eh, sí, sí. Eh, eso ayuda muchísimo. Todas las personas que sepan meditar... Eh, y todas las personas que, que hacen ya de, de ejercicios, no sé, de yoga o de relajación, eh, pueden aprovechar eso. Eh, pueden aprovechar a, a aplicar esos o, a, o, a, o a entrar en esos estados de equilibrio o de balance o de paz antes de dormir con cualquier técnica que hayan aprendido. Va a ayudar muchísimo. También ayuda a mirar este, este, este mapa de referencias que les pasé recién, tengo otros mapas de referencias que ayuda o lo pueden hacer ustedes a mano, de, de, de, de, de imaginarnos esta línea que sube del plano 1 físico-biológico, en el centro que sería el eje del ser, sería la conexión con el origen, estamos hablando a un nivel de, de, una, de un diseño muy básico, ¿no? El eje del ser y el eje de, de la experiencia en el espacio-tiempo. Entonces vamos a poner la conexión entre el plano 1 y el plano 7, subiendo como si fuera un, una esfera donde metemos todos los problemas y los entregamos al plano 7. Eso después lo podemos intercambiar por mail. Eh, esa es una forma, o usar cualquier ejercicio que tengan. El tema es estar equilibrado, en balance, y lo más neutro posible antes de dormir. Y si tienen preocupaciones que vivieron durante el día se las entregan al doble, siempre recordando que el doble viene de un origen previo a, a, a este plano energético, hay planos de información, ¿no? Y energía, y en el origen de todo no hay nada, así que venimos de, de ahí, eh, desde este punto de vista que les estoy explicando, ¿no? Ahora, hay algunas otras formas para dormir rápido, que son técnicas que les pueden ayudar, por ejemplo, si la quieren investigar está la técnica 478 le llaman, que es eh, que no tiene nada que ver eh, con el desdoblamiento del tiempo, pero ayuda para poder como estar eh, rápidamente en equilibrio y tiene que ver con lo que sugiere Claudia, que es la respiración, el contacto con la respiración. Esto viene de profesores de la Universidad de Arizona que sugieren en aplicar una eh, una técnica eh, que se empleó durante muchos años para favorecer la respiración diafragmática. Y eh, esta, esta técnica tiene como propósito captar mejor el oxígeno para relajar los músculos y liberar la mente de tensiones que se acumulan. Entonces, ¿cómo, cómo proceden? Inspiran profundamente durante cuatro segundos. ¿Sí? Mantienen la respiración durante 7 segundos. Y expiran durante 8 segundos. Básicamente, eso es todo. Y repiten este procedimiento tres veces. A ver. Yo esto, eh, esto los va a llevar como a un estado de mayor som somnolencia, ¿no? Se tendrían que poder dormir. Eh, a mí me funcionó, antes de conocer esta técnica, yo me acuerdo que tenía muchos problemas para dormir y lo que empecé a hacer es poner mi atención en la respiración y poniendo mi atención en la respiración me dormía muchísimo más rápido, muchísimo más rápido. Pero bueno, esta técnica le agrega una vueltita más y no casualmente estamos usando los números 4, 7 y 8, porque sería como el plano 4 del doble, conectado con el origen, y el plano de 8 que tiene que ver con la sincronización de todos esos planos, ¿no? Entonces, eh, es, ese método también lo pueden usar en algunas ocasiones cuando van a hablar en público, por ejemplo, y tienen nervios y se quieren relajar, o en cualquier situación que están en tensión. Y es muy fácil, es muy fácil de hacer. Así que esto tiene que ver con eh, eliminar cualquier atisbo de estrés, nerviosismo, frustración acumulada, a través de poner la atención en la respiración. También pueden tratar de, no sé, poner una música, por ejemplo, una música que tenga lo menos palabras posibles eh, que tengan carga, porque si yo me voy a poner música en que lo que me están diciendo me genera carga, ¿no? Por ejemplo, hay muchas canciones de amor que son muy tranquilas, muy románticas, pero, eh, <risa> ¿no? Dicen, me muero si no estás, va a ser muy difícil dormirme ahí sin que mi doble vaya a salvarme la vida. Entonces, eh, trate de buscar la música lo más eh, tranquila posible, probablemente si usan sonidos de la naturaleza ¿sí? en estos audios, eso es una forma de ir bajando la revolución. También pueden eh, tener en cuenta, evitar que haya muchos ruidos alrededor, ¿no? Por ejemplo, cerrar puertas, cerrar ventanas. Eh, otra cosa que pueden hacer eh, es eh, hacerse masajes en el cuero cabelludo. Esto también relaja mucho, ¿no? Pueden pedirle a algún familiar que nos masajee. 5 o 10 minutos, y esto relaja un montón, con los dedos en el cuero cabelludo. Otra cosa que pueden hacer también es estiramientos, antes de irse a la cama, no en eh, todo lo que sea eh, relajar la espalda, las extremidades, esto me ayuda a conciliar el sueño también. Y estos ejercicios siempre acompañarlos con respiración controlada, ¿no? Respiración controlada sería poner mi atención en la respiración. Entonces, por ejemplo, observo cómo el aire entra en mi cuerpo, observo cómo el aire eh, sale de mi cuerpo, pero antes de, de, de expirar, simplemente retengo la respiración, esto ayuda. Ahora, cosas a tener en cuenta antes de dormir para dormir mejor. Eh, poder alejar electrónicos, aparatos electrónicos, mínimo dos metros lejos pues dormimos con el celular al lado yo me incluyo sí y esa onda electromagnética tiene efecto en nuestra glándula pineal entonces no conviene que interfiera conviene ponerla lejos eh, también que haya lucecitas que se encienden que se apagan en el cuarto por ejemplo algunos despertadores algunos relojes algunas eh, luces que quedan de aparatos, que quedan intermitentes, eso tampoco nos ayuda a dormir. Bien. Eh, sobre todo los que tenemos sueño más liviano, como yo, que ahora ya no tengo problema para dormir, pero los tuve mucho tiempo. Eh, por ejemplo, lo que nos puede ayudar es eh, poner un despertador que no sea muy abrupto, ¿no? Eh, yo que toco guitarra a veces, ¿no? Grabo los ringtones y me los mando, se los mando a mis chicos para que se despierten con algo más suavecito, porque la, las, los ringtones de los celulares son un horror, sobre todo los chinos, ¿no? Entonces nos despertamos muy abruptamente, eso no hace nada bien, pasamos muy rápido de una frecuencia a otra, eso no es, no es, no es, no es muy, muy suave, no, no es ideal. También podemos antes de dormir leer cosas, pero que no sean de trabajo, porque si no nos volvemos a cargar, ¿no? Y... Tratar de acostarse antes de las 11 de la noche y levantarse eh, un poquito más temprano. Y, o sea, antes de la 1 de la mañana, entre las 11 y la 1, porque ya hasta después, ¿no? Eh, no recupero tanta energía. El ritmo sería ideal repetir todas las noches la misma hora de irme a dormir esto hace que yo entre en un ritmo, mi biología o mi cuerpo biológico, entre en un ritmo que hace que duerma mejor también. Así que tratar de irnos a dormir antes de las 11, eh, porque de 11 a 1 es donde más recupero energía, y tratar de conservar como una rutina, algo bueno cuando tengo alguna reunión, alguna fiesta. Así que todas estas cosas, ¿no?, ayudan a, a eso. Y hay otra cosa que, bueno... Me da cosita nombrarla, pero aparentemente es así. Parece que dormir solo se duerme mejor que acompañado, pero ¿por qué? Porque la otra persona, si yo tengo sueño liviano, ¿no? Si duermo como un tronco no pasa nada, pero si tengo sueño liviano, que el otro ronque, que el otro patee la cucharita, que a veces es un tenedor porque me patean, ¿no? Eh, que se da vuelta en la cama, que tira en la sábana... Eh, Así que todas esas cosas hacen que, que, no, que yo no descanse bien, porque entre que puede haber ruidos afuera, un perro que ladra, que el otro, si tengo sueño liviano, de repente me despierto, pero yo ya no me acuerdo por qué me desperté. Pero por ahí porque el otro me tiró la sábana, me dio una patada, para cuando yo me desperté, ya no me ya no, no me di cuenta qué fue lo que me despertó, pero ya estoy despierta. Eh, bueno, también pueden. Si necesitan cierta, tienen cierta necesidad de contención o de abrazo, porque hay gente que lo necesita, pueden abrazar algo, un almohado, un muñeco, no sé, algo. Eh, es una opción. Pero bueno, todos estos son tips, cada uno verá. ¿Quieren compartir algo? Eh, no, me pareció muy chévere, sobre todo eh, con el que yo resueno, que es entregar por la noche. El derivar. Ajá. Ese me encanta. Claro, eso es fantástico, pero lo que, a ver, el tema de derivar, eh, María Clara, es mucho más poderoso de lo que estamos hablando acá, tú lo sabes, ¿no? O sea, sí. el tema de entregarle al doble tiene más que ver con que nuestra vida se, se empiece a poner más coherente, más alineada, ¿por qué? Porque el doble al margen de que ahora estamos hablando de cómo dormir mejor y cómo el doble nos puede ayudar para eso, es una puerta de entrada para hablar de un tema muchísimo más profundo, que es el doble nos trae respuestas que si están bien alineados y las respuestas las va a buscar al origen de, de, su, de, su, de su existencia, fuente o como lo quieran llamar, cada uno tendrá su nombre, nos, nos va empezando a poner, nos va empezando a traer respuestas que tienen que ver con nuestros potenciales, que tienen que ver con nuestra existencia, cómo vivir eh, para estar... O sea, si yo eh, considero todos mis planos de existencia, desde el más veloz hasta el más lento, antes de irme a dormir, no, o sea, simplemente tengo referencia que vengo de, de un plano, más, de planos más veloces, el doble va a ir a buscar información en esos planos, y las respuestas que me traigan van a ser muchísimo más abarcativas que respuestas de supervivencia, van a tener en cuenta muchísimos más elementos, más, más gente, más personas, más situaciones, más tiempos, o sea, eh, va a traer de, respuestas del futuro también, no solo del pasado de supervivencia, que tenemos guardado en la memoria, sino que va a traer respuestas que tienen que ver con lo más profundo de nuestro ser, que tiene que ver con... Eh, eh, darnos noche por noche eh, una, un, una, un, una perspectiva más universal de nuestra vida. Voy incorporando una mirada que antes no tenía, ¿por qué? Porque voy teniendo más información disponible, básicamente por eso, porque porque me está trayendo mi, mi otro yo de otra velocidad, eh, después de haber visto muchísimas más eh, respuestas, puede elegir cuál es la mejor. Si yo no me alineo o no tengo una comunicación con mi doble cuántico, básicamente va a ir a buscar siempre la misma respuesta, respuesta del pasado me va a traer siempre las mismas respuestas, y yo como que no me ayuda a evolucionar en conciencia. Pero bueno, ya estamos yéndonos a un tema de eh, la perspectiva universal del doblamiento del tiempo y su lógica global convergente, pero en la vida cotidiana, que ya nos vamos un poco de, de esto, pero bueno, es una puntita para el que quiera seguir aprovechando este, este tema. Así que bueno, ¿tienen alguna otra pregunta? Bueno. No, estamos súper bien. Bueno, ya las veo. Me encantaría estar. <risa> Dios mío, no sé, no llego a ver el mar, pero me imagino que sí que está ahí. Aparte, tan preciosas las dos. Este, Vérala. ¡wow, <risa> wow, aruba! Bueno, sí, chicas. Hermoso. Eh, bueno, pido, hermosa. Yo les pido que se queden en línea, eh, cualquier otra información la pueden, eh, pueden entrar en mi página malivitale.com, también pueden suscribirse al boletín de novedades que Clara ya, ya les recibe gratuitamente, y, y, y bueno, estoy disponible para hacer Exacto. sesiones por Skype, o los que están en Buenos Aires que en este momento están viendo la transmisión, en Belgrano estoy dando sesiones. Eh, pero los que no se mueven a Belgrano también pueden venir a Zona Norte, que es donde yo vivo, o si no, por, por Skype. Eh, imagínense que si desde Aruba estamos haciendo una sesión, <ríe> desde Colombia. Así que bueno, eh, chicas, se pueden quedar en línea, voy a cortar la transmisión, la voy a cerrar, pero se pueden quedar en línea.